Esto suena como a payasado, suena como a, a circo. Se llevaron su sorpresa el señor eh, Maduro y su embajador en Chile, pretendiendo con un pañito de agua tibia aplacar la catástrofe que se ha hecho durante tantos años. No sé si es que Maduro y su cúpula chavista piensan que eso es borrón y cuenta nueva, o un golpecito acá indio se lo pague mijo, o ya haga de cuenta que esto no pasó nada. No, la realidad es otra si la gente está huyendo de Venezuela si hay más de 6 millones que han desertado de Venezuela no es porque precisamente quieran abandonar Venezuela, porque si vamos a ver Venezuela es un país hermoso su gente es hermosa sus paisajes, sus climas sus culturas son hermosas uno no tiene necesidad de irse para otro país pero con la situación que está viviendo este régimen en Venezuela pues cualquiera sale corriendo, eso sí lo tenemos más que claro pero hay una cosa que tiene que ser, no sé tiene que pensarlo la gente, porque Maduro Uro piensa que no estamos de acuerdo, eso sí dejamos claro una cosa, no estamos de acuerdo que se lleven a esos extremos lo que está pasando en Chile, que están atacando a los venezolanos, a familias enteras que van, los están atacando, los están, o sea, es un acto homofóbico, es un acto degradante, es un acto triste. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay un grupito de venezolanos que están saliendo a delinquir, a atracar, a robar, a matar, a hacer fechorías, a hacer cosas que no deben hacer. Y a raíz de eso, pues los que están pagando los platos rotos son esas personas que, esas familias que realmente van a trabajar y a, a subsistir y a salir adelante por su familia, por su esposa, sus hijos, sus padres, por sus abuelos. Esas personas, esa persona del bien común, son más los buenos que los malos. No estamos de acuerdo. Pero pero lo que pasa es que aquí Maduro trata de con un pañito de agua tibia decirles venga devuélvanse para su patria, para su patria. ¿Pero a qué? ¿Qué diferencia hay con que aguanten hambre en Chile a que se vayan a aguantar hambre en Venezuela? ¿Qué diferencia hay? ¿Saben cuál es la diferencia? Que en Chile o en cualquier país del mundo A lo menos pueden hacer lo que se les da la gana Y pueden andar libres Mientras que en Venezuela, aparte de que están aguantando hambre Les toca vivir sometidos a un régimen Miren la gran diferencia que hay El embajador de Maduro en Chile Fue por lana y salió trasquilado Creyendo que la gente olvida fácil Y tratando de tapar el sol con un dedo Ofreció un avión para que regresen los venezolanos Que acampan en Iquipe Chile, pero ninguno aceptó volver. Creyendo que todo se soluciona con un discurso El embajador de la dictadura chavista Fue desairado Por los exiliados varados En la ciudad del norte del país Que fueron atacados por marchas xenófobas Esto es triste, vuelvo y digo No estamos de acuerdo con que se hagan Esta clase de marchas O esta clase de, de ataques Marchas xenófobas que lo único que hacen Es discriminar, no estamos de acuerdo con eso Pero lo que tampoco estamos de acuerdo Es lo que está haciendo Maduro con No, vengas, devuélvanse para Venezuela ¿A qué? Es que no tiene lógica Es que este señor Hace las cagadas Y no sabe Mejor dicho Hasta dónde va a llegar Pero ustedes quieren saber Más de esto Porque esto está bien interesante Los invitamos A que se suscriban A nuestro canal Le den like Activen la campanita De notificaciones Y compartan con todos Sus amigos En las redes Algo que sí está claro Es que A pesar de todo Lo que ha pasado La gente ha aguantado Pero llega el momento De que ...como dice, se rebosó la copa... ...y la gente ya quiere un cambio, quiere una solución... ...pero yo quiero pedirle al venezolano de a pie... ...al venezolano que está exiliado... ...al venezolano que le tocó salir corriendo... ...al venezolano que aún está en Venezuela... ...llegó la hora de las elecciones sin miedo... ...así como se han arriesgado a salir de su país... ...sin miedo salgan a votar en contra de esos bandidos... ...para que se acabe realmente esa, esa tiranía... Ese, ...ese régimen, esa dictadura... Que ...que tanto mal está haciendo a Venezuela. Plan retorno a la patria... Anuncio de Nicolás Maduro, resultó un completo fracaso porque su tal plan retorno a la patria. Los ciudadanos afectados tras la realización de una marcha antimigrante que concluyó con la quema de sus pertenencias en Chile, prefirieron arriesgarse en a quedarse en aún corriendo peligro sus vidas que subirse en el avión de regreso a Venezuela. Imagínense hasta dónde llega la situación. Prefieren arriesgar su propia vida, aceptar que los van a atacar. Antes de regresar a Venezuela. El pasado sábado en la ciudad de Iquipe norte de chile se realizó una marcha bajo la consigna no más migrantes en contra de los ciudadanos venezolanos que han llegado masivamente a esta localidad escapando de la crisis económica sanitaria y política que afecta a venezuela desafortunadamente han llegado a varios países grupos pequeños de venezolanos a delinquir atracar y hasta matar y eso ha hecho que les estén cerrando las puertas a los venezolanos que trabajan y luchan honestamente por sacar sus familias adelante por eso alrededor de mil personas marcharon con banderas chilenas y gritos xenófobos denunciando la poca preocupación del gobierno del presidente Sebastián Piñera por la llegada de los migrantes venezolanos a Iquique quienes han colapsado playas y plazas con campamentos improvisados ante la falta de albergues. Esto no es solamente Chile, señores. Esto está pasando en todo Suramérica, en varios países del mundo, pero especialmente en Suramérica, arrancando desde Colombia, donde son miles y miles los venezolanos que uno ve por la calle, pidiendo limona aguantando hambre, al sol, al agua, al frío, al, a la noche, a las madrugadas. Este acontecimiento terminó con la quema de un campamento de migrantes y con múltiples enfrentamientos entre Iquique, y venezolanos que dieron la vuelta al mundo. Luego de verse esta situación Nicolás Maduro, o sea, quiere salir Nicolás Maduro como Superman. Como el salvavidas Ordenó reiniciar el plan retorno a la patria Que se inventó por allá en el 2018 Cuyo objetivo es repatriar a los ciudadanos venezolanos Que escaparon de las consecuencias del régimen Supuestamente, oígase bien Esos son cifras de ellos porque ellos nunca muestran pruebas Supuestamente el gobierno venezolano Dice que son 2.462 personas Que han abandonado Chile para retornar a su país De origen desde el inicio de este programa Cosa que suena poco creíble y muestra de ello lo que ocurrió este fin de semana pasado la tarea de convencer a los migrantes venezolanos recayó sobre el embajador de venezuela en chile arevalo méndez quien viajó hasta iquique y luego se trasladó a los campamentos improvisados de sus compatriotas para ofrecer un viaje de repatriación hasta ahí todo se veía normal según las palabras del embajador Ofrecemos un retorno a Venezuela totalmente gratis, todos los gastos pago. ¿Cuándo es posible un grupo esta misma semana? O sea, preguntan, ¿cuándo? Y él responde, si es esta misma semana, va a ser esta misma semana. Si reunimos 50 acá, en Iquique, que quieran irse en el avión, pasaría a recoger. Dijo Arevalo en un audio publicado por el medio de comunicación chileno. 13. Ahora, lo que no se esperaba el embajador de la dictadura era la reacción de sus compatriotas, quienes se negaron una y otra vez a aceptar la propuesta de la autoridad para volver a Venezuela. Todos a una sola voz, no queremos saber nada, absolutamente nada de Venezuela hasta que tengamos algo claro, hasta que realmente se limpie toda esa basura que hay. ¿Por qué cree que abandonamos Venezuela? expresaron los migrantes a Arévalo. El salario mínimo en Venezuela son 3 dólares y una cubeta de huevos. Y mejor, ¿sabe qué señor Arévalo? Agarre su avión y vuelva a su país solo. Fueron las respuestas que recibió la autoridad el señor embajador. Sin imaginarse esto, ante la negativa de los migrantes para volver a Venezuela, el embajador se, se defendió manifestando que estas son consecuencias del bloqueo que le tiene supuestamente Estados Unidos y la comunidad europea. Según él, en 2015 la situación era distinta, pero ellos le refutaron del el bloqueo viene desde hace dos años y antes a quién le echamos la culpa. Aún así, la autoridad agregó que el gobierno de Venezuela tiene el ánimo de colaborar para solucionar el problema migratorio que sufre Chile mediante la repatriación de los ciudadanos venezolanos. Pero venga, póngale lógica a esto. ¿Por qué se fueron ellos de Venezuela? ...porque corrían peligro, porque estaban aburridos, porque estaban mamados... ...porque estaban aguantando hambre, porque sabe que están en la inmunda... ...y usted la solución señor Maduro que le está dando a estos que abandonaron el país... ...es que les pone un avión para que regresen, no, ellos prefieren que, que, que los masacren en otro lado... O, ...o aguantar hambre en otro lado, o pasar las duras y las maduras en otro lado... ...antes de regresar a un país que va de capa caída, que va para el suelo, que no se le ve futuro... ¿Y por qué no se le ve futuro? Mientras ustedes, señor Maduro, y su cúpula de vagos, de estafadores, que lo único que han hecho es estafar, son, son sacar el país, mientras ustedes no se vayan, esto no tiene vuelta de hoja. Coja su avión y devuélvase por donde vino. Esas fueron las palabras. Y eso, mejor dicho, como decía mi abuelo, más saliva le quedó a un loro. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.